Yo siempre pendiente a ti y tú nunca de mí. Me jodiste la vida desde que te fuiste de aquí. Yo pensando que contigo era feliz, pero yo me aferré, tengo que olvidarte y la vida seguir, yo dando lo mejor. Pero tú no lo demostrabas. En mi cara te humedecías y a la espalda traicionabas. Yo como un pendejo esperando tus mensajes. Y cuando salía esperaba que tu y y hacía muy raro. No eres la misma que conocí. Los te quiero ya son falsos. Prefiero estar sin ti. Fueron muchos los reclamos.